os presentamos la silla de paseo Anex Air X, es una silla donde podéis observar, tiene un tamaño grande para ser una silla de plegado de avión, su, su capota es muy extensible, con protección ultravioleta 50 más, se hacen diferentes combinaciones de color para este año 2023 y es una silla que llega a soportar hasta 22 kilogramos. Su respaldo funciona con cinta y queda prácticamente horizontal, válida para bebés desde muy pequeñitos. Eh, como podéis observar, tiene una cesta de considerables dimensiones para la compra y las ruedas delanteras tienen giro y las traseras un freno de un solo pisotón. Además, como podéis ver, en la capota tiene una ventana de ventilación y otra ventana para poder ver al bebé en todo momento cuando lo llevamos mirando hacia la calle. Aunque esta silla tenéis que saber que es siempre mirando hacia afuera. Mi compañera Gema os va a mostrar que en la parte trasera incluye una especie de tela que se puede abrir, donde tienen un canal de aireación bastante grande. Además esta propia tela se puede recoger para que no se quede muy grande e incluye. Va con cremallera que recoge perfectamente para los meses más fríos que quede totalmente cerrada y podéis observar que también lleva una cremallera para, como una especie de bolsillo para meter objetos. Luego cuando queremos plegar la silla podemos sentarla, que queda prácticamente vertical. El reposapiés de la silla de un material reforzado para cuando están pisando, que se puede regular fácilmente en dos posiciones, e incluye una barra articulada que podemos abrir 360 grados, que se abre bien de un lado o de otro, o podemos extraer totalmente. Luego además esta silla... Tiene amortiguación en las ruedas traseras, además del freno, de fácil activación. Y como podéis ver, en la parte trasera amortigua ligeramente. En la parte delantera la rueda no amortigua, pero sí que tiene giro 360 grados. Luego para plegarla con una sola mano, en menos de 3 segundos, conseguiremos que se quede compacta. El reposapiés se puede bajar para que se quede más pequeñita y eso lo ocuparía la silla. Están diferentes combinaciones de color y podéis adquirirla en nuestra página web www.bebesvictoria.es Gracias amigos.